Za tepan hikoacopan ognochinón. José le arimatea o saniliton Pilato, Macawili cuicas nitas Jesús. y José llegó katkay nitas alus Jesús, pero sanich ta katzin. Nicokimuilai judíos. Pilato o Macawili, Juanos con José oyas o Canato nitas nakayon Jesús. en Nicodemos nakinse youalo quitaton Jesús. Hijo cualikay que me simpuel guamás Ahu tlen tlatzi camira wana loes o kanques nitlas macayon Jesus uano kiki miloqes tlen ah, o mismatoyas quintokas o mis matoyas quintocas nin miquewan kampauxo en Jesus o katcasetla hikatlatiot, i catlatiot uaitishnon tla milola o katcase yankuk miketikotsli kampaya nitlal ni que y que en Pascua Hilwil. Juan y quinticochli, amueca en Jesús. Y semana, cual María Magdalena Hoya octaton ticochli. Juan oquita quintitlenica o toyan ticochli, y oquiscuanisca. mutlalos Simón Pedro, Juan o noxeitlazalosca Jesús, simiutlazotlaya, Juan oquimilwi. Y cuando aquel hizo el chinticochli, Juan Ekmati, Pedro Juan Oxe ni trasalóskao en Jesús oyas que campan ticochli, no no menos mutalua ya Pero no xei trasalóskao en Jesús o Mutlalo hokachi, Juan Amos Pedro, Juanach tovasi campan ticochin Jesús, Juan y cuando mutalspano hiknalitas, o kinalita compa ocat cantil masten, klenika o kimilustoya pero amo a Un Humpa ojo Pedro Juan o Calak quimita quintilmas tentlenica o quimiliustoya, un o catka tilmas o quimilustoya Jesús amo catka y Juan quintilmasli Yeh no y es yo Eustoya Sica. Hijo Calak no hijo en Jesús no nace to guásico y canticosli Juanica pues allá amo catka y te chintiotlas tolámatl, campactua, Jesús, wilica yan huica yolis y dichmikilisli. Guano nome y tlasaloscao en Jesús, o hinchan. Pero María o mucao choca toquillao aquí te chinticochli. Y cuajuscono choca toya, o mutlalpano, come ilwigatitlanten, tlaquentoque jicaísta tlaquemitl. Otolos toyas campao tlalizcas ni tlasnacayan Jesús. Se hizo un cuac cuando se hizo el chitan. nikokikake, no quiso irke. Siuatínke, ¿qué es no ni con no O quisto, o son Jesús, le ca tonchoca, aquí te contemoa. Y es oki olguayas ahí no no noctla toclica tatiot, No qui ni ti, la toa ti no te conicuaní, y la nacayo no te cotí, no hecho ni luy. Caniot con talí, Juan es inguicas. Jesús okilui, María, y es homócoipinawak Juan Jesús o aquí, Amos Nechoncitski, pues se llamo intlechku y no Tlenkema, yo ya buscando qué te y no no Dios, naki no Dios. Y María Magdalena hoya Juan no nos Jesús, quien yejo quita quinto tecohsin, o no tlen Jesús o aquí,